Yo me quedo en casa Fe Confianza Ánimo Esperanza Amor Y alabanza Fe La fe en los seres humanos Me inspira a escribir El pronto estrechar sus manos Me da fuerzas para seguir Confianza Confío en ti y en mí, confío en la cuarentena, escribo por y para ti, para toda la gente buena. Ánimo, animadas y animados, gracias a las redes sociales, sanitarios, policías y en los supermercados, siempre tan profesionales. Esperanza, espero prontito verlos, amigos y familiares, quiero a mi lado tenerlos para poder abrazarles. Amor, amantes de la vida, luchen por lo que amen, aunque el alma esté herida, su amor siempre proclame, alabanza, gracias, por la fe, la confianza, el ánimo y la esperanza, si te digo que te amo, recíbelo con confianza, y por favor, quédate en casa.